¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal de nuevo. Me preguntarán Manuel, ¿qué queremos el día de hoy? ¿Por qué estás grabando? ¿Qué estás haciendo el día? Bueno, en realidad, hoy quería decirle que vamos a hablar. Un momento. Pero es que el de la mina te lo dice Manuel, ¿qué coño te pasa? Dios es mío. Ok, nos controlamos, nos controlamos, ¿Nos relajamos la, la picha Relajamos la picha totalmente. Vamos a mostrar qué vamos a ver el día de hoy. Aquí lo tengo, aquí abajo. Aquí, aquí abajo lo tengo. Y es mi. Miren Dios, ve. no mentira, mentira, mentira. Quiero una broma, una broma. Vamos a ver. La, la, la. Y ahora quiero mostrarles chicos, la verdadera. La verdadera cosa es que quiero mostrar. Y es. Yes. Una nueva cámara, chicos. De verdad. Que se llama la Nikon D5300. ¿Vale? Tremenda, tremenda cama. Que sabe muy bien el canal ahora. Sabe el canalita. Hola, oh, plástico. Me encanta el plástico. Bueno, chicos, vamos a lo que si sea. Ah, el unboxing como tal, ¿vale? Sinceramente, ustedes saben entre ustedes y yo que nosotros decimos el cuchillo un grande Pero esta caja ya estaba abierta. Así que hoy no aparece el cuchillo. Digamos que tenemos nuestro corazón en el cuchillo. Para estar aquí. Sigamos ya con el unboxing. Vale, chicos, aquí tenemos lo que sería la preciosidad de cámara. Bueno, vamos a ver lo que sería esto. Vale. Y... Vamos a ver cómo sería. Vale, cómo sería. Ok. Oh, no lo he practicado, no lo he practicado... algo nuevo mecánico. Y esto, es sinceramente, así. no me parece. Ok, tiene una, una, una... Un bolsito una fundita, ¿sabes? Solo tengo que hacer una lanzada, se la da por aquí vale, un cartón vacío vale ahora con el cargador, vale es un cargador normal que se puede conectar directamente a la pared y la batería, vale perfecto, estoy aquí vale el objetivo el objetivo es ¿Vale? por aquí vale, este es un objetivo 1855 mm que es el que trae literalmente todas todas las cámaras normalmente a menos que compras una de edición especial pero, muy buen objetivo ¿eh? vamos por aquí a ver aquí, a ver aquí aquí un cable este me he que hay un cable para pasar lo que será el computador y este no tengo una medida de nada para levantar lo que será la televisión porque de verdad es que no lo no sé que lo vamos por aquí también, a ver aquí la no, batería obviamente porque si me está comprado la batería esto no, no funciona así que vamos por aquí también y a ver qué más hay por esto no sé qué a ver se puede a ver ahí no sé qué, Después me daré cuenta para qué es no hay más nada en la caja ahí no se va a aquí, vale, ah mira mira esto, me regalaron un o no a ver si es un, un palito CF selfie con un palito <isce> <acronymías> entonces abrimos y tenemos una espada uno, eh, y entonces cuando alguien nos queda, nos queda ver y decimos, hey, tenemos así la spa y un quiero, quiero, quiero. y Yo bueno, está muy bueno porque eso sea, viene de regalo, o sea, no, no es que viene. No es que lo compré, viene de regalo, y me gusta. Está bueno, está bueno. Así que esto se lo vamos por aquí. Y ahora, a ver un disco. Un disco que. A ver que este es el, el libro que dice que está de regalo, que ahora es mi papel. CD, ¿ves? ¿eh? CD, no papel. CD le vamos por aquí Le vamos con lo que sería la cámara Ya, el verde está ahí, lo también, lo primero que viene, así que bueno Y aquí, señores La preciosa Nikon Vale chicos, aquí es que con lo que sería la cámara Porque ustedes ven 18-55 milímetros de lo que sea el objetivo Y aquí está la preciosidad, la Nikon Vale, se ve muy bien, la de Nikon, como dice ahí, la Nikon 5300 Como pueden ver desde aquí tiene una pantalla extraíble Sinceramente no sé lo que sería la resolución de la propia pantalla Pero es muy bueno porque cuando uno quiere grabarse a sí mismo Puedes voltearlo, como pueden ver aquí Y uno se vería, ¿vale? Perfecto, o sea, esto va de lo mejor Archiviría en la cámara y vamos a hacer lo que sería un intercambio de cámara Vale chicos, esto sería la cámara, ¿vale? Así como se vería en realidad Sinceramente no... De, de lo que estoy viendo, aquí, ahí Leal, ¿no? o sea, lo que estoy viendo desde allá es que se ve muy bien no sé si, si en realidad se verá así de bien pero me encanta, me fascina ¿Tú eres, chipe, y bueno chupes espero que les haya gustado lo que sea el unboxing super un posteriano si así puedes dar un buen me gusta apoyando que sea el video puedes suscribirte al canal totalmente gratis y además comparte el video con tu abuela, con tu primo Pepito con tu hermano Don José y con tu tía Petunia, ¿vale? Y además, recuerden mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo, chicos. Chao.